Regala tu silencio a quien no valora tu presencia. Una persona que no valora tu tiempo, que no valora tu agenda, tu espacio, tus metas, es una persona que realmente no tiene ningún tipo de cabida en tu vida. Sin embargo, a pesar de todo eso, muchas veces nosotros toleramos una relación mala con una persona que no nos quiere, que no nos aprecia y que no estima lo que nosotros somos, lo que nosotros valemos como seres humanos, debido a que nosotros en algún momento, tenemos algo que nos vincula fuertemente con esta persona, algo que nos ata, algo que nos convierte en prisioneros de una atracción casi perniciosa. Y en virtud de esa atracción terminamos perdiendo nuestra identidad y en consecuencia quedamos atrapados en una mala relación donde no nos quieren y donde nos cuesta mucho salir. Hola, ¿qué tal? Este es Marco de v y hoy quiero traer para ti un nuevo estilo de video. Un estilo de video que es un poco más cercano, donde tenemos una comunicación mucho más eh, cercana, vaya, vaya la, valga la redundancia. Y es que quiero compartir contigo una serie de cosas importantes para que tú puedas aprender a realmente eh, soltar a alguien, abandonar a alguien, darle silencio, darle ausencia a una persona que de alguna manera no entiende lo que tú vales, no entiende el valor que tú tienes como persona, como mujer o como hombre. Así, en este video vamos a dividir esto en tres partes y te comento cómo. La primera parte quiero darte tres pasos importantes que tú debes emprender para poder regalar ausencia, regalar tu silencio a una persona que no te quiso. El segundo es que te voy a compartir una historia personal de cómo yo logré incluso bloquear a alguien de mi vida para que ya no interfiriera más en lo que yo hacía. Y lo segundo, quiero compartir contigo un ejercicio que te será de vital ayuda, así que empecemos. Si bien es cierto, el amor implica muchas cosas, entre ellas llorar, sufrir por otra persona porque nos guste o no es parte de las interacciones, también es cierto que implica evolucionar como personas y reconceptualizar lo que nosotros consideramos como amor. Y es por eso que tú tienes que dar los siguientes pasos hacia soltar a alguien, hacia regalar, hacia regalar tu ausencia y tu silencio a esa persona. Y el primer paso es este, contacto cero. El contacto cero se concibe como la distancia física que hay entre dos personas en tanto que hay una distancia determinada que los separa, que separa a la persona A de la persona B impidiendo que las mismas interactúen de forma ya sea verbal, ya sea oral, es decir, hablando, es decir, compartiendo un espacio de trabajo, ya sea compartiendo un espacio universitario o ya sea compartiendo una misma casa naturalmente. El contacto cero realmente implica que tú no tengas ningún contacto con la otra persona. De ese modo te será más fácil poder superarla y te será un poco más sencillo abstenerte de entrar a un círculo vicioso. Un círculo vicioso como tal pues siempre va a ser aquel en el cual tú rompes con esa persona, vuelves a las, a las pocas semanas, vuelves a romper y te vuelves a ir y vuelves a con esa persona y al final es un ciclo que no se puede cerrar porque constantemente está abatido en infidelidades, está... Eh, repellado con conflictos y dramas y no te permite incluso conocer a una persona que significativamente te puede dar algo que realmente te puede aportar, te puede dar, te puede enriquecer e incluso te puede apoyar como persona, como mujer, como hombre y constantemente es cuando uno se pierde de estas oportunidades justamente porque está anclado es porque está adherido en una relación casi simbiótica con un, una expareja que no termina de irse, ni te Termina por quedarse. O sea, es alguien que realmente no sabe si quiere estar aquí o se quiere ir. Entonces, el contacto cero lo que hace prácticamente en este esquema de situación es que nos permite realmente ventilar todas estas emociones y ser capaces de poder vivir nuestra vida de forma más racional, de forma más equilibrada y podemos abordar este problema de una manera más sana, siendo capaces de entender que la relación que sostenemos actualmente no nos beneficia, entonces ese es el primer paso, contacto cero ¿para qué? para tomar decisiones mucho más sanas, maduras, racionales y ser capaz de darnos cuenta que la relación que sostenemos con esta persona en concreto nos está haciendo mal, muy bien pasemos al siguiente paso distancia emocional, por distancia emocional también podemos llamar a todas aquellas actitudes aquellos comportamientos, aquellas ...prácticas, ya sea laborales, universitarias o cotidianas... ...que nos alejan de la otra persona y que nos vuelve distantes. No distantes físicamente porque de alguna manera vamos a tener que... Eh, ...tener algún tipo de interacción, ya sea porque se trate de la mamá... ...de nuestros hijos y tenemos que verlo, verla cada 15 días... ...o porque estamos en un proceso, eh, un proceso de demanda, pues porque de alguna manera estamos viendo con quién se queda uno de nuestros hijos o estamos en una situación en la que trabajamos en un mismo proyecto somos socios en algún proyecto en concreto y esto concretamente nos obliga a tener una interacción constante pero bueno entonces cuando esto ocurre cuando esto pasa es necesario de echar mano de la distancia emocional que significa todas aquellas actitudes que eh, generan esta este hermetismo es decir tú vas al trabajo y es un buenas tardes Un buenas noches eh, Ya tengo los informes, aquí se los entrego Pero realmente esto no pasa de más Es decir, no hay conversaciones Con relación a la, al vínculo que alguna vez tuvieron Sino que sencillamente se establecen Y simplemente se concentran únicamente En hablar de temas laborales únicamente Sin permitir que haya conversaciones derivadas De otros temas que no vienen al caso de la relación laboral o universitaria o de cualquier índole. Ese es el distanciamiento emocional. Y finalmente, paso número 3, prioriza tu paz mental. Priorizar tu paz mental implica que tengas que tomar todas las acciones que sean necesarias para poder lograr ese estado de, de tranquilidad personal, es decir, tu ser Capaz de decir, es cierto, me voy a ver muy mal si no le respondo, es cierto, me voy a ver mal si le bloqueo de redes sociales, si me voy a ver muy mal si no le hablo o si solo le hablo de cosas laborales. Al final lo que cuenta es tu paz mental, como dije en alguna reflexión que aquí está publicado, primero tu paz mental, lo demás puede irse por un caño. Entonces, cuando tú realmente eres capaz de poder entender esto, puedes ser capaz de, de, de, de priorizarte a ti misma primero o a ti mismo primero, es cuando realmente puedes empezar a soltar a una persona. Y finalmente, como te prometí, eh, yo tuve una relación interesante con, con alguien. Que no fue de mucha trascendencia, solamente fue una amistad. Pero se trataba de una chica que no daba indicios claros de lo que es lo que quería. Porque yo le proponía cosas muy claras y muy directas. Y ella en esos momentos de donde teníamos que tener algo más íntimo. Ella sencillamente se hacía para atrás. O de alguna manera pues me ponía algún pero. Y yo la veía. Ella... Eh, me daba las cosas muy claras y al momento de realmente canjear esa, esa relación hacia algo más físico, algo, hacia algo más íntimo, pues sencillamente se desentendía y decía, yo nunca en ningún momento dije que sí. Entonces esto se volvió un conflicto porque yo no entendía si yo, está, si yo, si yo era interesante para ella o no, tenía esa duda de me dice sí en un momento y luego me dice no. Por un lado me dice que sí le interesa avanzar en algo y luego a la hora del momento en, en que debemos avanzar, no avanzamos. Y me dice, me mal comprendiste, no entendiste bien mis intenciones. Entre tantas de esas cosas, lo que ella hacía regularmente era fingir que le mandaba un mensaje a otra persona que curiosamente se llamaba casi como yo. Y decía, ¿sabes qué? Perdona, lo que pasa es que me equivoqué, ese mensaje no era para ti, era para otra persona. Y llegué a un punto en que dije, muy bien. Paso número 3. Priorizar tu paz mental, así que eso fue lo que hice, dije no, me voy a ver mal si la bloqueo, me voy a ver mal si ya no le hablo dentro de los, dentro de las interacciones del grupo, pero al final dije no, mi paz mental primero así que vine, bloqueé y de esta persona jamás volví a saber en la vida, fue algo que para mí fue difícil de hacerlo porque no era algo sencillo, pero al final lo logré. Y lo hice gracias a que prioricé mi paz mental Fui capaz de decir, sabes qué? yo ya no quiero más de esto Y no fue ni siquiera necesario confrontarla Simple y llanamente, ya nunca más le volví a hablar Y aquí murió el asunto Entonces, ¿cómo logré llegar a este punto de poder decirle a esta persona Que en algún punto fue significativa para mí Que ya no tenía ningún interés en ella? Sin necesidad de una confrontación Más que simplemente bloquearla y no volverle a hablar Es esto, es este simple ejercicio que voy a compartir contigo Y es este Haz planes solo. Es decir... Tómate el tiempo para irte a una cafetería... Tómate el tiempo para estar... Solo contigo mismo... Yo sé... Y máximo como hombre... Yo, yo te comprendo... Si tú salís... Y de pronto tenés esa ilusión... De de pronto... Ligar con una chica... Decir... ¿Sabes qué? Voy a salir y de pronto... Me, le, voy a tratar de, de gustarle a alguien... O si eres una mujer... También te da un poco de pena... Porque sales... Y tienes esa presión... De, de querer conseguir algo con alguien... O que alguien... Se, te preste atención... Sin embargo... Te una cosa, aprender a vivir solo, aprender a vivir solo, no en el sentido de solo de, de rento un departamento, no vivo ni con hijos, ni con padres, ni con la hermana, ni con nadie, ni con un roommate. No, vivir solo me refiero a que tomes la iniciativa de tú ser capaz de hacer cosas solamente para ti. Haz este simple ejercicio, empieza a salir por ti misma o por ti mismo y te das cuenta de los resultados que este tiene para ti. Así pues este fue tu amigo Marco y espero que este nuevo formato de video te empiece a gustar, espero que este formato pues también sea atractivo y podamos tener una mejor interacción y podemos platicar un poquito más por comentarios, así pues ese fue tu amigo Marco y nos vemos en futuros videos, un abrazo.